lo que se revela en el expediente y lo que se revele durante el debate y lo que se pueda probar es lo que va a sostener una eventual condena o el resultado que tenga el proceso. Uh -huh. Que hasta ahora, yo, la verdad que como es un tema que está este, básicamente muy difundido, este, veo que, que incluso muchos profesionales por ahí los intentan que arriesguen un, un resultado, una condena, Cosa que es totalmente imposible, este porque el debate recién empieza, uh -huh. va a ser un debate largo, hay mucho testigos. Sí, creo que le quedaban algo así como 25 jornadas, sí, sí, era ¿verdad? muy probable que continuara incluso en el mes de febrero. Sí, que ese es, es, es un presupuesto uh -huh. que se hace siempre cuando, eh, al inicio de un debate o en la previa de un juicio oral, este pero que no hay manera de tener certeza de que vaya a durar esas jornadas o más, claro ¿sí? porque se van produciendo... Eh, dentro del debate se, se producen incidencias, se producen eh, nulidades, planteos, que cuestiones alargando. que van vestirando claro. o por ahí incluso declaraciones que se extienden mucho. Uh -huh. Entonces, bueno, no, no, no hay manera de saberlo con exactitud. Lo que sí sabemos con exactitud es que hay, creo que es más de 170 testigos, por lo tanto va a ser un debate muy extenso. Claro. Doctor, usted que tiene conocimiento, a ver si nos ayuda a explicar las ¿Cómo va a ser el, el tablero de ajedrez que uh -huh. se va a discutir en este juicio? Por un lado, una fiscalía y una querella que dicen esto fue un homicidio agravado por el concurso premeditado de varias personas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente, eh, esa tal vez sea la figurita difícil de este juicio. Uh -huh. eh, porque el ¿Difícil concurso, de probar? Difícil de probar, porque difícil de probar e incluso yo no me atrevería a, a decir si existió o no. Porque esto es este concurso premeditado es un acuerdo previo para cometer un, este ilícito en este uh -huh. caso y garantizar el resultado, garantizar la impunidad o determinadas uh -huh. este, eh, alternativas que puede tener. Lo que pasa es que eh, un hecho de esta naturaleza tiene eventualmente distintos grados de participación, que pueden ir desde una participación primaria, secundaria, una instigación, un encubrimiento. No necesariamente eh, todos tienen que haber sido él o los asesinos. Uh -huh. ¿sí? lo, a, a lo que alude esta, este, este acuerdo premeditado es a un plan previo donde se asignan roles específicos claro. y donde, por ejemplo, para que entendamos con un ejemplo eh, fácil, eh, alguien le dice, bueno, vos retenés tal cosa, vos llévalo para acá, vos claro. le pegas primero. Esa y vos... es la premeditación. O Eso sea, nos sería organizamos, ese acuerdo premeditado. Claro, nos organizamos de tal forma Correcto. para el fin último que Correcto. es asesinar a alguien. Correcto. Algo. Correcto. Y como Siempre como en estas cuestiones en las cuales la ley no es eh, absolutamente específica, eh, hay una gran discusión doctrinaria y jurisprudencial con respecto a qué es este acuerdo previo, claro. qué es esta premeditación, cuándo arranca, cuándo empieza, es necesario planificarlo días antes, es necesario eh, hacerlo un ratito antes, la, la, esa hay, colaboración ocasional. Claro, esa colaboración ocasional. ¿Es premeditación? Porque uno entiende que si se trató de una pelea en un boliche que termina de, de, termina de luego fuera del boliche, fue algo más espontáneo. Exacto. Capaz que dijeron, bueno, vamos a buscarlo afuera, pero de ahí asignar roles a cada claro, uno, eso es lo claro, difícil de buscar el juicio. Exactamente. Entonces, con este tipo de calificación en realidad... El proceso puede tener muchas derivaciones, puede tener muchas alternativas y puede tener, eh, que creo yo que, que en lo personal, que es lo que va a terminar pasando, puede tener distintas acusaciones para los distintos Totalmente. imputados. Totalmente. Hay algo que nos llama mucho la atención y que lo hemos manifestado también en el programa, que es el silencio de todos mm. ellos. Bueno, ju justamente a, a, eso, a eso iba, ahora ya se explicó lo de la fiscalía. ¿Cuál, ¿Cuál es la lectura? Todo esto suponiendo, lógicamente, el juicio se está desarrollando, sí. pero ¿cuál es, usted como profesional del derecho, la lectura que hace de la estrategia de la defensa? ¿Qué sí. es esto? No romper el pacto de silencio, que ninguno declare... Y que ellos lo cumplan. Que ellos porque lo cumplan. Si yo, porque si yo estuve implicado, pero mi participación fue menor... Me vuelvo loca sí, sí, y claro. empiezo a decir, no, pará, pero yo casi no participé. Puedo haber estado, puedo haber no hecho nada, pero a lo mejor estaba mirando nada más. Claro, bueno, es, es, es muy difícil de, de leer este, entre líneas esta situación. Sí, concretamente... Esto que llaman pacto de silencio, básicamente me parece que no es otra cosa más que lo que decías una, vos, una, una estrategia, estrategia de la defensa, este, y eh, es una manera también de los, los hechos, los hechos generales están claros, uh -huh. hay un grupo, hay una pelea, hay un, un homicidio, o sea, esos, condena, hechos, va a haber. esos hechos están claros, condenas va a haber seguramente. Lo que no está claro es la mecánica de esos hechos, y... Técnicamente, para condenar a una persona, yo mínimamente tengo que demostrar cuál fue su participación efectiva y activa claro. para obtener ese resultado. En la medida en que mantenemos ese silencio, lo que generamos es, el eventualmente, un beneficio de la duda claro. con respecto a cómo se dieron los hechos. Claro. Y si en realidad no tengo en claro quién fue efectivamente el que lo mató, quién hizo qué, quién hizo qué cosa, cuándo, cuál fue el rol, quién tuvo el dominio del acto, quién no lo tuvo, la cosa parecería que una de las estrategias de la defensa es básicamente buscar este, este, este esta duda como beneficiosa que para Que puede ir a una, a una calificación de homicidio en Riña, puede cuando, ir a... es cuando no se puede determinar quién es el que da el, el puede, golpe fatal. Puede, claro, puede ir a una, una una buena cantidad de variables, claro. sí que eh, incluso se van a, a ir discusando, de... pero lo central sería determinar, y en esto creo que lo escuché en alguna ocasión al abogado defensor, eh, marcar esta situación, que hay un perito que dice que no se puede determinar ¿Qué golpe le ocasiona la muerte? Lo declaró ayer en el claro. juicio, justamente. Entonces, eh, al no poder determinar eso, si no puedo determinar qué golpe, no puedo determinar quién es el autor. Claro. Y si no puedo determinar el autor, ¿sí? ¿Cómo que, ¿qué rol juegan los demás en, esa, eh, en ese acuerdo, en esa premeditación? Por eso que no nos sorprenda que definitivamente sobre el final del juicio nos encontremos con penas que no son las que la sociedad espera. Es porque acá claro. hay una, una condena social, lógica, porque vimos las imágenes... Porque vemos el dolor de esa familia. Vos escuchás a la mamá y al papá de Fernando Báez Sosa y es imposible no empatizar. Absolutamente. Te destroza el corazón. Absolutamente. Entonces la sociedad está esperando que haya una condena fuerte. Sí, y a sí, lo mejor sí. nos encontremos, y va a ser una piña para muchos, nos sí. encontremos con otro escenario eventualmente, sí, sí. no lo sabemos. De cualquier manera, salvo eh, una, una condena a prisión perpetua para todos no va a haber ninguna pena que satisfaga ese clamor social. Uh -huh. Es decir, la verdad es que la gente quiere que pase eso. La gente espera eh, eso. La gente espera eso. Este, y eso es un grave condicionante para, para quien tiene que resolver, para quien tiene que juzgar, que también entiendo que está manejando... Con, este, con buen criterio la querella, está tratando de claro. abonar esa idea de, de, los ocho, de los ocho asesinos, de los ocho puestos de acuerdo, de los ocho con un plan premeditado para matar este, y por otra parte abonando... Esto que, que mmm, por ahí se denomina el factor social o la presión uh -huh. social. Decir, los jueces, los fiscales son seres humanos. de hoy. Como, como abogado no le recomendaría que ellos tengan otra actitud en el proceso? Porque <risa> sí. te da bronca también. O sea, vos los ves que no manifiestan ningún tipo de tristeza o de arrepentimiento. Yo, yo entiendo que el abogado defensor en algún momento les puede decir, chicos... Sí, la verdad es que la estrategia me, me, a mí me llamó la atención, pero eh, insisto, en estos son planteamientos y estrategias globales claro. que abarcan todo un sistema y uno por ahí está evaluando ese pedacito que vemos sí. en la tele. Eh, los barbijos, eh, sí, la actitud, El mismo corte de pelo los ocho. Eh, sí. Los esa, barbijos esa, cuando no es barbijos, a, a mí me da la sensación como... E, insisto, esto, todo esto suponiendo, porque todavía no sabemos bien las cartas de la sí, defensa, okay, sí, es lo sí, que va sí, a plantear y va sí, a haber sí, sí. algo importante ahí seguro. Pero a mí me da la sensación como que lo que busca es que ellos, o al sea, estar todos con barbijo, con el mismo corte de pelo, características físicas de, de, corporales similares, buscan que no puedan identificar quién es quién en los videos... Que se han registrado... Sí, es absolutamente relativo porque el tribunal le puede ordenar que se saquen los barbijos sí, o se puede efectuar otro tipo de reconocimiento. Es decir, estratégicamente no sé si es de, de demasiada utilidad. Uh -huh. Pero sí, por ejemplo, sacado provecho del sol a querella... Cuando eh, ayer, por ejemplo, manifestaba que se habían reído durante el durante el transcurso del debate, en bueno, algún momento. Bueno, salió a insultarlos públicamente. Claro, la verdad es que yo estuve tratando de prestar atención, no vi ningún video donde salieran riéndose y aún con barbijo no hay manera de saber si están riendo o no. Pero... Esto, de esto es lo que hablábamos hoy el abogado que se maneja eh, un abogado defensor que se maneja en una causa mediática eh, sabe que tiene que defender no solamente en el tribunal sino también sí, ante claro. los medios sí, claro. y lo mismo pasa con la querella en, en, en Argentina sucede algo muy particular eh, que cuando uno ve esos juicios en, eh, esos juicios norteamericanos uh -huh. no tan tan fuertes con condenas eh, Sí, Ex excesivas, claro, claro, con condenas de ciento y pico de años, eh, uno se queda como sorprendido, porque siento que hay como una distancia enorme entre lo que en cómo funciona la justicia argentina y lo que los argentinos esperan de la justicia. Uh -huh. Hay una uh -huh. distancia gigantesca. Sí, digo, sí. por ejemplo, hace, hace días sucedió lo de los hermanos Krug, sí. ¿no? Eh, uno espera que un hombre que atropella. A, un, a dos niños con su madre y le quita la vida a dos pequeños, eh, tenga cadena perpetua. Uh -huh. Y tiene cuatro años. Sí. Digo, hay una distancia gigante entre lo que la gente realmente espera de la justicia y lo que realmente termina sucediendo en la justicia. Sí, yo creo que es un fenómeno sociológico particular. Es decir, la gente... Eh, a ver, como decíamos recién, el resultado de este proceso a los efectos sociales no importa. ¿Sí? Ellos ya están condenados y sea cual sea el resultado, salvo una perpetua, la gente no va a estar conforme. Uh -huh. eh, en realidad son cosas que no sé cómo funcionan en otros países, en, este, en, en nuestro país, básicamente, en nuestra sociedad, estamos muy pegados a, a, a las opiniones, muy pegados a las redes, muy pegados a un fenómeno que, que es la posverdad, no, la verdad no importa. Claro. Hay alguien que está investigando y que va a determinar ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Si esto es verdad o no es verdad. Con todos los elementos arriba de la mesa, pero sin embargo, eso no va no a importar. Conforto. Lo que va a importar es lo que yo pienso que uh -huh. pasó o lo que yo quiero que pase. Claro. Y si eso no pasa, la justicia es corrupta, los abogados del poder, el juez no sé qué o el pero, fiscal pero no sé qué. ¿El mensaje no termina siendo yo me puedo subir al auto y atropellar a alguien que con cuatro años lo arreglo? En realidad, te aseguro que... Este, Cuatro años de, de condena es una condena muy severa, muy dura. Yo y imagino para imagino que, que si sí. la vive es una cosa muy dura. Por supuesto que en esos parámetros uno empieza a pensar: bueno, en realidad, ¿cómo se equipara la pena con el daño? Bueno, mm. no es el principio jurídico claro. equiparar pena y daño. ¿sí? No, no. No es el principio jurídico. Claro, no, no, está eh, para, no, no es ese balance claro, en que busca no, la justicia. No, no es ese el, el, el, el balance que se busca, digamos, ni que se persigue. Uh -huh. Entonces, básicamente... Es lo que esperamos nosotros, pero del, no es te, necesariamente claro, lo que pasa. Claro. Porque de la misma manera yo te podría decir, bueno, y a ver, y un chico que se robó una garrafa y le dieron seis años, ¿cómo se, cómo se equilibra claro. eso? ¿De qué manera juega esto? Entonces, la verdad es que... Eh, creo que hay un problema básicamente con cierto descreimiento de la sociedad hacia la justicia, cierta estigmatización en determinadas, este, con determinados personajes, determinadas actividades y demás, que va llevando a este humor social claro. este, particular con respecto a todas estas causas. Doctor, y ayer hablando un poco con los chicos fuera de aire, y por eso surge la idea de hacer uh -huh. este mini debate, yo hice una lectura que por ahí... Puede resultar antipática, pero me parece que es así. Que si este caso no tuviera ciertos componentes, hoy el juicio sería totalmente distinto. Absolutamente. Este caso ocurre en enero, cuando no pasa nada y cualquier caso policial resonante, va sobre todo en los medios de Buenos Aires, va a tener mucha repercusión. Que son rugbyers, lo cual lo hace también más mediático, usted lo sabe bien porque ha defendido causas similares. Eh, me parece que si no tuviera esos componentes, digo, si hubiera sido... Un homicidio igual, pero en, en un boliche donde va eh, gente de otra clase social y a otra altura del año, hoy no estarían en un juicio la, donde arriesgan la, perpetua. Las características de Fernando. Y por algo está burlando también como uno de los abogados, que es el abogado más Fernando, mediático. por sí, lo sí, que sí, conocemos, sí. es un perfil de un chico bueno de un chico familiaro, uh -huh. de un chico con eh, recursos económicos bien, que a lo mejor no claro. son los miles los mismos que, sí, que claro. los de los Ruggiers. Bueno, Todo eso te hace una imagen en el caso que uno naturalmente se pone del lado de, bueno, de Fernando probablemente, y de su familia. Probablemente, A ver, eso es lo que conocemos. ¿sí? Conocemos sí, claro. ese, ese esa cara del disco. no. A lo mejor hay otra que no conocemos, a lo mejor hay más, hay muchas, hay pocas, no lo sé. Y creo que tampoco al, en, en términos jurídicos tiene mayor trascendencia lo que sí es cierto es esto que vos decís se produce en determinado momento y con determinadas circunstancias donde eh, que, que provocan esta este, progresión impresionante del, del, del juicio, detalles de las personas de los partícipes de esto. Sí hay una, hay una cuestión, esto, este, el hecho de que, de que hayan sido jugadores de rugby parece que este, hay un, un sector de la sociedad que básicamente este, entiende que eh, eh, esto es culpa de, del rugby o que la condición de jugadores de rugby es lo que determinó el homicidio. La verdad es que son ocho asesinos o siete o seis o cuatro, no importa, pero es un grupo de personas que cometen un delito más allá de cuál sea la actividad que realizan.